A ver, habla culeado para ver si te escucháis bien, weón. A ver, aló. No, para weón, no vaya a causar que se explote esta weón. <risa> aló. ¿Me escucho bien? O le he hecho más agua al micrófono. <risa> ¿Qué estás haciendo, weón? ¿Qué weón con las manos? Oye, guarda con las manos. <risa> Me van a banear, weón. Qué puta la verdad! Estoy viendo los mensajes aquí en el celular. Me pues guarda con las manos, güey. Más manos arriba, culiao. Hoy día estamos, como habrán apreciado, con un gran amigo. Estamos con el Bomber. Haciendo un late ahí desde casita. Él en su casa. Bueno, en realidad el Bomber está en mi pieza, pero... ¿En la otra pieza? Claro, para pa que, pa que parezca que estamos haciendo cuarentena. <risa> El weón claro, se fue bien, para ¿no? otro lado no, Está bien, está bien Pero, pero guacho, culiao, baja la radio, weón. Ah, ya, espérenme <risa> Espérenme No se vayan Quédense conmigo Güey está poto pelado este, güey Está ya <risa> raja pelado, güey ¿eh? No, pues con short en la mañana el privado que te hice fue en pelota Pero esto no, <risa> puede ser. no <risa> El baile <risa> este No puede ser de nuevo O puras comunas de arriba Sí, así la que Pitacura, Independencia, Santiago, S Ñuñoa Creo que esas son Eran como seis, 6 pues, Pero la cosa es que para acá no estamos en cuarentena No, por lo menos para estos lados todavía no estamos en cuarentena Pero aún así en casa pero Hablamos coñazo Hostia tío, joder. ¿Nos ponemos a jugar Minecraft mientras hacemos live? Claro, por ejemplo. Por ejemplo, acá. Mira quién estaba viendo yo. ¿Qué estáis viendo? ¿No hay que una guapa china pues? No, pues bueno, estaba viendo a, a Choromaje pues bueno. Ah, bien. Me es que ahora, me que ahora está subiendo. Video? Está subiendo video a. A Twitch. <risa> ¿A Twitch? A Twitch, pues está haciendo gameplay. Está jugando Minecraft. Sí, pues, sino... No, no, <ríe> no está jugando a Minecraft, pero está jugando a alguna weón, Ahí lo estaba mirando foto? delante ah, ah, Al teto creo que, que yo voy a hacer un gameplay ya. ¿A quién voy a invitar? A vos A baño <ríe> dijo el otro El chat culiado weón, como que de repente esa acueva weón Mira, ahora no aparece nada ¿Va a aparecer? ¿O no? No, si sí, no aparece Mira, a ver, esto voy a enviar algo yo A ver, ¿pero tú lo veis? Yo no lo veo acá en la pantalla, weón yo no, para hueonado, weón, no, weón. en la transmisión sacó No, estaba en cuarentena, no se puede ver. Oh. El Patricio dice, cocinar una maruchana el culiado. No, hermano, sí hice arroz con nail. El arroz me quedó bueno, bueno, bueno. <risa> Lo que sí, weón, me di cuenta que una taza de arroz es mucho para una sola persona. Era demasiado, comí demasiado arroz, güey. O sea, depende, po, yo me la como solo esa taza de arroz Vos te la comís sola tú, Ya yeah. <risa> hoy hablando de la cuarentena, <risa> igual po, Que Estoy en la casa eh Bueno, igual tengo que ir a trabajar Si las micro no paran Pero tengo, No voy a la bomba, por mi abuelo Estoy puro aquí en la casa Por si sale algún llamado grande ¿Mm? Y me he puesto a hacer de todo en la casa Ya no sé qué hacer, ¿no? Haciendo como que, se puede saber, o ¿no? De algunas cosas no, pero otras... <risa> Más adelante en el live quiero hablar un poco sobre ese tema de las motos De las motos que quedan ahí a la espera en estos periodos de cuarentena que se generan Y algunos consejitos que les puedo dar en el caso de que den una cuarentena total Vamos a comenzar el día de hoy con lo único que preparé... <risa> <risa> la maruchan. claro las maruchan, no no no y no es nada huevo lo único que preparé que es eh, cómo nosotros podemos proteger nuestra motocicleta en este periodo de cuarentena así que si quieren pueden empezar ahora ahí en el chat a, a hacer sus preguntas con respecto a lo mismo que vamos a empezar a conversar o eh, a acotar ideas que, que a lo mejor a mí se me fueron o, o por ejemplo ¿Qué sucede ¿Cuál, o cuáles son los mayores problemas de una moto cuando uno la deja un periodo muy, muy largo ahí tirada? ¿Qué sucede? No parte, pobo. ¿Ya? Esa es una de las cosas que sucede cuando tu moto la dejas mucho tiempo parado. ¿Qué otra cosa puede sucederle a la moto? La otra que mucha gente no de, que desconoce es que el aceite vence. ¿Ya? bandó. ¿Ya? ¿Sí vos? Sí, vos. El, bueno, para argumentar esa... Ya, dale. El aceite dice... No sé, ejemplo, 6000 kilómetros o 6 meses. Eso mismo te iba a decir. Así que la gente tiene que tener ojo en esa huea. ¿Y eso por qué pasa? Ya bueno, ahí no, no me puedo explicar tan bien. <risa> no, me, no, no, no, no, no me cuidáis tanto coche tú No, son, la, son las propiedades del aceite. Sí, pues <risa> se van, eh, no se, las... van como... se van perdiendo se van perdiendo las propiedades. Es como, una es como... <risa> pero la cerveza si la cerráis sigue pues, weón. O sea, si, tenés, si no la abrí. A ver, ¿qué, ¿qué dice acá el chat? Dice, Felipe dice, se te llena de polvo, a no ser... Hacer... A ah, no eso te... Es siempre sí. Eso es siempre... El, el único polvo que ve el pelado. A mí, la moto se metaba en polvo al de repente no mandó la voz. Ya. El único polvo. Coche tú, ¿Qué te pasa, güey? El único polvo que ve el pelado, wey. Eh, los neumáticos se parten, mm, no necesariamente, no necesariamente, pero hay algo relacionado con los neumáticos que también sucede si la dejas mucho tiempo parada. Eh, la moto. Eh. ¡Oh! <risa> Algunos hablaron de, de la batería, ¿ya? Eh, ¿Qué se puede hacer cuando tu moto la vaya a dejar tirada mucho rato? Lo primero que hay que hacer es eh, desconectar la batería. Normalmente las baterías están dentro o, perdón, debajo del asiento, no hagáis es esas weas es que me concentra ya, wea, no <risa> están debajo del asiento, entonces lo primero que hay que hacer es desconectar la batería, no es necesario eh, desconectar los dos ¿Cómo se llaman esas weas? Vos soy mecánico, pues Los bornes. Los bornes, eso Y ya con eso ya deja de correr eh, a consumir batería Cualquier cosa que consuma batería dentro de la moto. Ojo que hay todas las motocicletas consumen batería después de apagarlas. Y sobre todo cuando la tenéis con GPS y cuando la tenéis con otras cosas más. Sí, pues pero, pero, igual, pero igual también, también depende trabajo. de cómo tengáis conectado el circuito. Que algunos pero lo conectan cuando prend, con las luces. ¿El GPS te la consumen dos días si no la Es que depende del GPS igual. Pues, los GPS bacanes por lo que yo sé consumen mucho. Hay otras que le colocan alarma Otras que vienen con este tema del chip ¿Cachai? No sé si, si te has fijado que de repente las motos las dejan apagadas Y tienen como una lucecita parpadeando cada cierto rato ¿Por todas las de gran cc? Sí eh, eso, eso te consume batería Y si la dejáis mucho tiempo Ahí eh, Así puesta, sin, sin prenderla Eso con, con, con el, en el periodo de tiempo alargado Te termina consumiendo la batería Y cuando tú la querés prender Cagarte, que te quedaste sin batería, no, pero es verdad. Esa huevo para que, para, para que tenga un buen funcionamiento y en óptimas condiciones la moto y no hagáis cagar los engranajes dentro de lo bueno es calentar un poquito la moto antes de darle gas, por lo menos unos 2-3 minutos. Eso es lo mínimo. Ya, sobre todo en las mañanas frías, sobre todo en las mañanas frías, las la, la de invierno fría y solitaria exactamente cuando te dan ganas de estar con ella pero sabes muy bien que ella no te ama Puta, me voy a llegar, cuando llueve por la ventana y <risa> piensas en ella Hay la moto ni parte este, este, no, no, no, no, no. oye sobre el tema lo que, a, lo que acotaste tú que la moto sea carbur carburada o inyectada ¿En qué podría afectar hermano? Si uno deja porque la moto se... mucho tiempo parada Es que la inyectada no debería afectar mucho Porque el inyector solamente se tapa con el uso uh -huh. En cambio el carburador sí se puede tapar cuando no está usada Porque se te puede quedar pegado el... el medidor de nivel ¿Sabes lo que recomiendan cuando uno va a dejar la moto mucho tiempo parada con el carburador? Hasta donde tengo entendido y el video que yo vi en donde me eh, al, del cual estoy hablando y, y explicando esto, eh, hablaba el loco que el carburador tenía como un tornillo, un sector donde como un cómo se podría decir es agua? Eh, -tiene un, el agua? El desagüe tiene como un despinche. Entonces lo que hay que hacer es dejar el carburador eh, seco, botar todo lo que tiene la benzina, botarle la benzina, que no quede lleno. Haz un video cocinando. <risas> ¿Quién puso esa weá? El chinox. No, pasa nada, weón. Capaz que se me quede Oye, la wea ahí mismo. Pero yo creo que tú podrías hacer un video cocinando, pues, weón. Cocinando con el pelado. Ya puto sí, pelado, ¿no? Con una receta chuña, wea weá, buena. Con el con el puro delantal. Sí, po. Y con el con casco moto para que no caes no tiene tienes <risas> Acabe calor con la wea cocinando. Bueno. Una cosa que es súper básica, yo creo que ya todo el mundo lo debe saber, es que la moto lo primero que tienes es que hacer, si la vas a dejar parada mucho tiempo, aparte de, bueno, si es carburada, carburada, me cuesta decir esa palabra, bueno, ¿qué hay que hacer, Bomber? Venderla. Venderla, exacto. No, sí. no, hay que despichar, <risa> despichar el carburador. <risa> ya, ¿y qué hacemos en el caso de la batería? Desconectamos... Uno o los dos bornes de batería. Exacto. Ya, y ahí qué era lo otro que hablamos? Los neumáticos. ¿Qué era lo de los neumáticos que hay que hacerle? No, no que... hablamos de lo que hay que hacerle, hablamos Oye, de lo que, lo que sucede. Que el neumático, al estar mucho tiempo parado en la misma posición, uh -huh. eh, se pone cuadrado porque baja su nivel de aire. Por el peso, de, por el mismo peso de la moto. Consideremos, sí. consideremos <ríe> que una moto. ¿Cuánto pesa? 100 y algo? ¿120 la más, la más liviana 150 con benzina. Ya. Hay dos cosas que eh, yo vi que se puede hacer en este periodo de largo, en el que uno puede, va a dejar la moto tirada, por decirte de alguna manera. Lo primero es, es levantarla con los caballetes cosa que eh, la rueda se levante y quede en el aire. Cosa que la moto no quede haciendo presión sobre la rueda. Ya con eso estáis listos. Pero dado... Que no todos tenemos caballetes para. Porque la idea es dejarla levantada adelante y de atrás, pues bueno sí. Dado que no todo el mundo tiene ese tipo de caballetes. Eh, lo que se puede hacer es lo siguiente: es echarle más PCI de lo habitual a la moto. En, ejemplo. La, la, mi neumática aguanta 30 PCI Esa es su medida. Entonces, ¿qué hago yo? Le dejo unos 31 o 32. ¿Ya? ¿Esto qué hace? Al inflar un poco más el neumático, el neumático va a quedar más rígido, va a quedar más duro. Más duro por lo cual el, el neumático no tendería a aplanarse. ¿Me cacháis? Pero la idea, la mejor idea es levantarlo con los caballetes, pero difícil que todos tengamos caballetes. O, o a lo mejor tenía el de atrás, que, que por ejemplo en mi caso, que tengo el caballete de atrás, pero el de adelante no lo tengo. ¿Me cachai? También se podría utilizar una gata. Muchas personas utilizan gatas para levantar las motos. Ya, otra de las cosas que suceden cuando uno deja la moto mucho tiempo parada, que era lo que a ti te sorprendió un poco, era el tema del de estanque. ¿Cachai? Entonces, ¿qué sucede cuando uno deja mucho tiempo el estanque ahí tirado? Eh, se empieza a oxidar por dentro con la evaporación del mismo, del mismo, mismo, se llama? del mismo combustible. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para que no se empiece a, digamos, a corroer dentro el, el, el estanque? Es dejarlo lleno. Mientras más lleno está el estanque, menos vapores eh, quedan dando vuelta dentro del estanque. ¿Verdad? De hecho, Bien. De hecho eh, recomienda mucho para tener mejor desempeño, eh, no, no desempeño, rendimiento del... Eh, de la benzina o del combustible Es nunca pasar De la mitad del estanque para abajo en, eh, Hacerlo un poco más Entendible eh, Cada vez que yo llego a la mitad del estanque Llenarlo Mira. de nuevo ¿Qué más fue lo que hablamos güey, recién? ¿Qué otro Mira, punto? No, no, estamos bien porque hablamos del carburador Inductor ¿Sí? La oxidación La batería, el aceite Y que la moto se ensucia Bueno bueno, está de más decirlo, pero si la vaya a dejar mucho tiempo parada, lo ideal sería de colocarle una carpita encima. O Dejarla bajo un techo por tu casa. Claro, dejarla bajo techo. Pero eso, esas son como más o menos las cosas que hay que tener en consideración, cabros, si nosotros queremos dejar nuestra moto parada mucho tiempo eh, ahí sin utilizarla. Exactamente lo mismo. Oye, eh, pasemos al otro tema, pues ya terminamos con lo... Bueno, con lo del de la... alcoholismo. ¿Cómo dejar? ¿Cómo dejar? Ahora vamos a pasar al próximo tema, que es cómo dejar de tomar alcohol. <risa> Junto a hombre, salud. <risa> no, está bien, sí. Oye, ¿Ya, ¿cuál es el otro tema, señor Daniel? Aventura sureña, pues, weón. Bueno. Bien, eso me gustó. ¿Qué vamos a hablar en la aventura sureña? Hablemos de todo, desde el principio. Total, el, el live yo calculo que va a durar unas dos horas. Hablemos de la aventura sureña RRR. <risa> so, justo estoy escuchando a Noel con Kendo Capone. Ya ves que estamos... Bueno, por el principio yo creo... Paró la máquina. Por el principio yo creo. Anda a recoger la ropa. <risa> Paró la máquina, anda a recoger la ropa, Julio! <risa> Anda a coger la ropa coche. <ríe> sí. <ríe> <ríe> ya voy, ya voy, mami. <ríe> ya, aventura sureña. ¿Qué pasa con aventura sureña, mi amigo Pombe? Bueno, como nadie me ha preguntado acá en el chat nada, más. yo creo que va, vamos a tener que hablar cómo preparar un viaje, primero que todo. Sí, pero no, no, esa weá la vamos a hacer en... ¿Cuánto nos vamos a demorar en hablar de eso? Harto, pues Sí, pues Ya, pues, así se parte de aventuras de unaña, ¿cómo empezó todo? Ya, pues dale, te escucho. Voy a llenar con agua la botella. Ah, yo pensé que iba a ir a comprar cerveza con el computador en la mano. <risa> pero yo creo que, mira, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales, sí o sí, para viajar. A ver. Esta. La moto. Bueno, serían tres La primero la moto Claramente, necesitáis una moto Lo segundo Que esta weá no te puede faltar, pero nunca culeado. Si no tenéis esa weá, no podéis viajar Para ningún lado El la... bomber <risa> Y a ver qué Necesitáis <risa> La plata, pues weá. Sin Obvio. plata no vais para ningún lado Pero qué o pasa chocando... Pero, Podría hacerlo con poca plata, pero con moto no. Pero con moto no. Pero qué mira, pasa? Aquí, ¿Qué pasa es que, mira, mira es que si tú tenéis la plata, hay muchas cosas con las que podéis ahorrártela en el sentido de no comprarla? Pero necesitáis tener la plata, por ejemplo. Sí. Eh, si que hay empana, tenéis que tener plata sí o sí. sí pues, Porque si no, si que, no, no, que hay, si, si empana hay empana y, y no tenéis herramientas, no tenéis herramienta, no nada, ok, necesitáis plata para pa una. ¿Cómo se llama esta Para una grúa. Y para el mecánico sí, pues, que te la revise, o sea, plata necesitáis no sí objeto. o sí. O sea, plata full, full. O sea, si soy un weón que no cacha nada de motocicleta y queréis pegarte el pique igual, anda con plata. O por último, una tarjeta de crédito para reventarla, la si acaso. Claro. Lo, y lo tercero, algo con qué comunicarte, que es esencial, un teléfono. Su grinder. <risa> ¿Cachai? Un teléfono, ¿cachai? con esa weas ya podéis pegarte el pique para donde queráis, weón. Si teniendo plata, teniendo teléfono... Y teniendo la moto, estáis listo. Sí, Pero dado que nosotros estamos hablando con gente que no tiene mucho dinero, <ríe> hablo por mí, <ríe> sobre todo, ahí sí tenéis que hacer caso a lo que está conversando y exponiendo acá al Bomber, ¿pú? ¿cachai? Que tenéis que andar con ropa adecuada, tenéis que andar con eh, con algo de dinero, tenéis que preocuparte de. ¿cómo, ¿Cómo fue el otro que dijiste? de Algo más habíais dicho. A ver, ya hablé del dinero, de la ropa y conocimientos básicos. Eso, de la gana, conocimientos de la básicos de la moto, ¿cachai? En las herramientas. ¿Qué más necesitáis, weón? O sea, mira, nosotros fuimos como súper minimalistas en el sentido de que tratamos de llevar lo justo. Es que tenéis que hacer eso en moto, llevar lo justo. Porque yo <coughs> en mi primer viaje llevé de todo, porque me faltó llevar una tele. Iba muy cargado y no usé nada. A ver, sin mentirte, de ropa. Solamente fui con la ropa del viaje, que entre comillas el pantalón, la chaqueta y una polera. Eso es como lo básico, las botas, el el, ¿cómo se llama esto, el, el paño para el cuello y el casco. Ese, esa, a los guantes. Y los audífonos. Y los audífonos que teníamos que llevar sí o sí porque si no te haya a correr como mierda ahí manejando. Pero eso fue, esa es la vestimenta, no es nada más que eso. Y la misma vestimenta güey, la, la utilizamos en todo el viaje. Porque pasáis en la moto, Cal... cuando llegáis a un camping, te, te sacáis, te sacáis la ropa pantalón y pantalón te... de moto y claro. te ponís el pantalón único que llevaste, que es solo para dar en el camping, y una polera y un chaleco Claro, y listo Y súper básico, ¿cachai? O sea, por lo menos, igual llevamos un par de poleras de cambio, y llevamos, bueno, lo que más se lleva son calzoncillos y calcetines. Sí. Y aunque fuimos, ¿cuántos fuimos? ¿como 10 días? Sí, más o menos. Aunque tú vayas, no sé, un mes, puedes llevar la misma ropa o dos pares de cada cosa y mientras estáis usando una en un camping lavado, la va a que... exactamente y así incluso lleváis mucho menos cosas y evitáis llevar un bolso lleno de ropa que podéis llevar comida eh, las herramientas de la moto o kit anti Oye, y el, y el kit el te acordáis cuando estabas hablando sobre el kit antipinchazo weón y no, no lo llevábamos ninguno de los dos weones y, y lo compramos como un par de días antes y weón, y justo está weónado, pincha, weón. Hola, oh, bueno, weón, weón. Salvación. Salvado. Pelado, mira, allí te ponen muchas personas. ¿Mm? ¿Cuánto es el presupuesto para un viaje? ¿El mínimo o el máximo? Yo. Acá, Patricio Martínez fue a Chiloé, pero en camioneta. ¿Cuánto cuesta la estadía? ¿Cuánto nos salió el viaje? Y si tuvimos algún calentón. Si calentones hubieron varios. Ah, todo en la <risas> No, no, pero las motos, las dos, al ser refrigeradas eh, Por agua sí. No tuvimos ningún problema en carretera Ninguno Y en Ciudad tampoco, porque lo que estuvimos ahí En Ciudad, anduvimos poco y nada Y la moto En Ciudad no va a sufrir con el electroventilador Y con agua A menos que la tengáis parada 20 horas en un taco Pero no tuvimos ningún problema o mecánico que, O que esté averiado pero, Sí, no tuvimos ningún problema mecánico en el motor En las dos motos el Patricio Martínez, que él se pegó el viaje en camioneta a Chiloé, ¿cuánto nos salió a nosotros? A nosotros, en, por lo menos a mí, yo calculo que fueron como 250 lucas, un poquito más. Casi 300, diría yo. Ah, igual, poco, weón. Eh. Fue poco, pues, weón. Los pero, fide weón. Los, esos fideos con champiñones. Oh, bueno, weón. No, pero como les digo, eh, en el viaje, que fueron como 10 días, Santiago, Chiloé y de vuelta como yo en mi R3 como 400 lucas y el pelado 300 dijiste sí más o menos eso fue nuestro gasto si no es tanto yo y gasté dos, más plata preparándome el para el viaje sí, que por, en por el eso viaje le, por, eso te digo, por el viaje te va a salir tres gambas cuatro gambas quieren tan lucas como máximo pero tenés que pensar en las cosas que tú no tienes para viajar como una carpa buena el pelado tú te fuiste con una carpa de cuántos mililitros de mil de mil pues, pasó frío le cayó un poquito de agua tuve que comprarse otra yo me preparé me compré una carpa de 5.000 mililitros y no pasé nada eh, alforjas para llevar tus cosas porque tenés, o las maletas de tu moto si es trail o naked para que le instales y ahí vais sumando cambiar el aceite, llevar bujías de repuesto una cámara si que tenéis rayos si tenéis rayos tu moto eh, la ampolleta un litro de culan por si te fuga aceite por si fuga aceite en alguna parte eh, tenéis que ir con todo eso pues entonces vais sumando sumando al final al final te, termináis gastando imagínate la que gastáis tanto la, para preparar la moto para prepararte a ti para el viaje y el viaje mira yo calculo que solo en el solo viaje como les comento yo me gasté como 300 lucas pero si empiezo a sumar eh, no solo el viaje sino que lo que gasté yo para el viaje aproximadamente son una, en total son unas 600 700 lucas yo en este viaje no gasté nada en la moto porque ya tenía todo del viaje pasado eso es lo que pasa pues tú compras una vez pero después ya no vuelves a comprar porque ya tenéis todo claro te va a durar para muchos viajes más pues, no te voy a decir eternamente porque las cosas van venciendo pero va a tener por unos cuantos años más tus cosas pues. y lo más importante es las herramientas de la moto por lo general las motos vienen con un kit de herramientas pero no, es como para hacer una mantención básica pero si, te, si se te sale una rueda perdón se si te suelta una rueda pinchada y tenés que sacarla eso tenéis que comprarlo. La llave de bujía, por lo general, no viene. También tenéis que comprarla. Eh, Para petar las mangueras del agua, tenéis que ver si tenéis todo. Alicate, cosas que, cosas que te alicates de no. punta, un alicate cortante, eh, no sé, a lo mejor un, un mismo cortante también, un cortacartón que también se ¿Sí? le llama, ¿cachai? Eh, llevar wincha un... Wincha aisladora, ¿cachai? O, o llevar de este dab Tape o dub Tape, no me acuerdo. Que es una wincha que esta que viene como con una mallita. ¿La ¿like, cachai, vos o no? ¿La doble faz? No, no, no, te acordás que yo llevé una cinta gruesa que era. Ah, sí. Que sí, era que como. una ¿Sí? era resistente. Sí. ¿Sí? Ya, pues, esa hueá te puede salvar la vida, conche, tu madre, weón. Bueno. Es súper, súper super resistente esa cinta. Creo que se silicona llama dab Tape, Sí, silicona gris de motor. Por si te falla algún peno, no se te suelta, no sé, no tú sabes. Le esa silicona y están en torno medio. ¿Cachai? Así que son hartas son cosas. El viaje... Hablemos del viaje, weón. Ya. Sensaciones. ¿Cuál fue tu sensación al hacer tu primer viaje largo, pelado? Bueno, yo al principio es? al principio estaba súper, súper, súper eh, ansioso. ¿Estado? No, ansioso. O sea, Te, hab había una cuota de susto, sí. Porque, sí, pero, era, porque era, era mi primer viaje, pues, güey. Mi primer sí, viaje me, me da, no sé, me da cosas... No sé, pues weón, que quedar en pana, weón, que hubiese un accidente, nos pasara algo. Ese tipo de cosas sí, pues, como que sí. me dan un poco miedo. ¿Cachai? Pero después decía, weón, ya por el pico la weá, ¿cachai? Y a disfrutar esta weá, porque si no, no. Si te vais con ese pensamiento negativo. No la vaya a pasar bien. No la vaya a pasar bien. Pero eso, eso eran mis mayores miedos, weón, para serte franco. Pero en general, weón, estaba súper eh, ansioso. La única weá que quería era era que empezara luego el viaje y irnos luego a la chucha porque, bueno, como ya había nombrado varias vocaciones ya en videos anteriores eh, la única único agua que quería yo era irme para el sur y lo único que pensaba era en irme al sur, ¿cachai? Pero ¿sabéis cuál paisaje fue el que encontré más lindo de todo el viaje? Fue cuando nos fuimos de Valdivia a... a Puerto Montt bueno. ¿Por dentro? Sí cuando, cuando, nos fuimos, cuando nos fuimos de Valdivia hasta la carretera... hasta las 5... Sí, Ese... ese, ese bonito, el, weón, hermoso, hermoso, sí. weón. Súper lindo el sector, weón. Pero a mí le gustó otro. ¿Cuál, eh? El mío. Mi primer lugar. <risa> ah, <tu luz> el <risa> no, primer lugar fue cuando fuimos al Muelle de las Almas, el camino para llegar allá. Me recordó mucho a la carretera 7 porque Ah, cuando... Cuando... Ya, pero me imagino que antes el camino a tierra, pues Obvio, obvio <risa> camino a tierra de mierda, güey Sí Pero nosotros somos RR lo superamos Ese camino me gustó porque el... La vegetación estaba muy cerca de la carretera Justo estaba helado, nublado, estaba lindo eh, Me recordó mucho al viaje anterior fue como un viaje extremo para mí Sí, porque cuando nos fuimos <ríe> A sacar la foto la, Al Muelle del Alma El camino iba a la raja pues bueno, Pero ya llega un punto en donde no hay camino Pavimentado y es puro, pura tierra bueno, eh, bueno El camino Está paloyo, hermano Hay que decirlo, está horrible, horrible Horrible, horrible, horrible, horrible Pero Me sorprendieron las dos motos, hermano La CBR y la R3 yo creo que ese camino de tierra está tan hecho mierda, que para una moto que no sea de muy buena calidad, te la revienta, perro. Excepto el pelado. ¿De qué? Que se cayó. Ya. Se cayó para el lado, pum, en la arena. Y yo, en vez de ayudarlo... Cagado de la risa el coche de su madre, güey. Bueno, no, no, pero no me no caí. Nadie, sí. no, no me caí en todo ese lapso culeado de camino de mierda, que era súper, súper, súper extremo, weón. Y cuando estábamos llegando a un punto donde había que descansar, donde íbamos a comer algo y toda la weón, eh, voy llegando y había como una, un montículo de arena, weón. Pero así como pura arena. Y la weón es que la rueda de adelante se me mete ahí con Chizumare. Ah, me fui para el lado, la weón. A tierra. <ríe> De ahí que con las patitas para arriba, weón, y este weón ni siquiera me fue a ayudar porque estaba cagado la risa. De vacaciones. Oye. El, ulti el de... último Uf. día, el último día, hermano, cuando venimos cuando Está llegamos bueno. a Santiago. Yo la vuelta, varios es kilómetros, que me fui con el potito parado. El, el camino de vuelta fue un asco, hermano. Yo tengo que decir que cuando veníamos de vuelta, la única que quería era llegar a mi casa, weón. Estaba chato, estaba chato de manejar, weón. Sí. Admito que nos vinimos sobre la velocidad legal. Y de bueno, noche. bueno, fui por 99% del viaje sobre la velocidad legal. Güey. Más que eso, no podemos decir 122. A yeah. ver más... Oye, la Cris dice: Tú que tuviste la CB190, ¿se podría llegar a Valdivia y volverse sin problemas cagado la res? Yo opino que sí, porque va a ir de la mano con la benzina, que la moto se te está calentando y tus ganas de comer y que te cansas de tanto manejar, entonces la, la moto va a descansar, tú vas a descansar, eh, no vas a tener ningún calentón, además que vas como vas en pura carretera, la moto nunca va a estar caliente, va a estar a su temperatura ideal porque se va a ir enfriando con el aire, con mucho aire que le está ingresando por ir en carretera, así que como dice el pelado, yo creo que no va a tener ningún problema con que sí. la moto viaje a Valdivia. No, ninguno. Va a ser un viaje tranquilo. Lo que sí te recomiendo en la CB190 es llevar aceite, ya que esa, mozo, esa moto se conoce, que consume mucho aceite, así que ir bien ahí con ojo al Charqui revisándole el nivel de aceite eh, que tenemos acá. Eh, Leric dice, ¿cuánto duró ese camino de tierra? ¿A cuánto lo pasaron? El camino de tierra fueron aproximadamente 50 minutos y la velocidad promedio fue entre 10 y 30. Ya. Yo me fui en la recta a gamba. Nah, yo, yo, un... yo me fui a máximo 30 por hora. Bueno. Pero cuando íbamos ya en curvas, subía bajadas, como dice el pelado, 20-30 máximo. Incluso en las bajadas, eh, 10. En primera, porque eran... podéis ponerle chara, porque frenáis y te vayas a tierra. Sí, frenáis y te patina la rueda, pero automático, güey. Mi experiencia, o sea, donde quedé, que lo hagan, pues yo, puta, pura felicidad, eh, buenos recuerdos, eh, y te va a durar para toda la vida el recuerdo de que viajaste, conociste Chile, o el mundo, si queréis conocer el mundo, pero yo recomiendo viajar es una buena inversión. No lo veo como un gasto, lo veo como una inversión de vida puta yo lo veo como una experiencia hermosa, weón, esa es la verdad de las cosas. Eh, viajar a mí siempre me ha gustado, siempre me ha encantado, desde de hecho desde chico, weón. Cuando cumplí 18 ya me andaba arrancando yo, pues güey. Me, me pegaba a pique a la playa solo por el día, pues porque no, no me podía quedar afuera. ¿Pero la moto? No, pues en bus, pues, pues no ah, tengo ya. hace dos años, pues Pero me refiero ah, al tema de, de, de viajar. Ya. ¿Cachai? Entonces siempre me ha gustado. Entonces cuando pasa mucho tiempo y no viajo, o no me pego un pique largo, o no salgo a conocer, como que, no sé, como que me empieza a entrar como esa wea de, de, bueno, tengo que salir. Ya, vamos despidiendo el live, hermano. Así que si no le gustan las motos, chao. Se fue, pues. Bueno, esa es la, la solución final y la más sana. Que si no te dejan ser feliz, uno tiene que ser feliz por sí mismo. No depender de nadie y ya nada no <risa> Y chao, chao, chao. Chao, chao. chao. No, ya estamos despidiendo el live, sí, ya estamos despidiendo, ya llevamos sí. dos horitas. Muchísimas gracias por este live. Eh, gracias, Pelado, por invitarme. Estuvo bueno, la pasé bien hoy día. Buen sábado de cuarentena. Eh, gracias a todos los que hablaron en el chat y nos vieron. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal de mi compadre. Y cáganse la risa, nada más, que para eso vinimos acá a la vida. <risa> Ya cabrón, me uno a la despedida del Bomber. Wea. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por participar en el chat. Muchísimas gracias por compartir este grato momento de cuarentena con nosotros. Así que eso cabros nos vemos pronto. Nos vemos en un próximo capítulo probablemente, de episodio ahí en el canal, grabando algo. Y eso pues. Gracias totales. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao. chao. <risa>